Bienvenidos al noticiero Elena y el Sexo. Hoy les contamos que este jueves 30 de marzo se dio cierre al primer seminario internacional de derecho con enfoque en género y diversidades, organizado por el Centro de Apoyo y Protección Surcuna y por el Observatorio de Género y Diversidades del Colegio de Abogados de Pichincha. En el evento se desarrollaron temas referentes a aborto, derechos humanos, homoparentalidad, defensa legal penal en casos de criminalización y jurisprudencia en el delito de femicidio. El objetivo de este seminario es desarrollar temas claves para el ejercicio pleno de los derechos humanos y fomentar una cultura democrática que respete los derechos y las diversidades sexuales. Y en Perú continúa el debate en torno a la implementación del currículum nacional. Es así que el arzobispo de Arequipa, en conjunto con la organización Pro Vida y la fundación No Toques a Mis Hijos, extendieron la solicitud de retiro inmediato de la denominada ideología de género. Esto se debe a que el proyecto incluye, dentro del capítulo 16, el enfoque de igualdad de género, el mismo que propone fomentar una educación en valores de equidad, igualdad y empatía entre las personas independientemente de su identidad de género. Dicho proyecto lo que propone es incentivar una sociedad en equidad de género y que en realidad propicie la igualdad, la autonomía y el autoconocimiento del cuerpo. Este proyecto se realizará durante el 2017 en las instituciones educativas de primaria de las zonas urbanas. Mientras que en Chile, el líder del partido de centro-derecha Evolución Política, Felipe Cast, dinamizó las redes sociales tras el lanzamiento de su campaña comunicacional Mi Compromiso con la Equidad de Género, un debate con contenidos, realizado por motivo del Día Internacional de la Mujer. En el cast mediante una caracterización femenina, denuncia el acoso en las calles a las mujeres, la inequidad de la carga salarial y además desarrolló sus propuestas presidenciales, entre las cuales destacan la distribución efectiva de la sociedad conyugal, la eliminación del impedimento de las segundas nupcias y además un postnatal efectivo tanto para hombres como para mujeres. Frente a esta campaña preelectoral, la diputada por el Partido Comunista Camila Vallejo denunció a través de redes sociales la ambivalencia del discurso de Kast, el mismo que se ha posicionado frente a la Cámara de Diputados como un acérrimo opositor a la despenalización del aborto. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el sexo, nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche, volvemos a estudios.